¿Cómo están, amigos y amigas? Hoy les traigo un nuevo video de pasos básicos para practicar en casa. Bueno, el siguiente video les traigo es acerca de los pasos básicos del San Juanito. Es sumamente fácil, así que quédate y disfruta del tutorial. Bueno, vamos a comenzar acerca de los pasos básicos para el San Juanito. Primer paso que vamos a realizar es el saltadito, ¿no? Vamos en 8 tiempos, 8 tiempos. Vamos. 1 2 3 4 5 6 7 8. Izquierda. 1 2 3 4 5 6 7 8. segundo paso 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 segundo paso listo, muy bien para el siguiente paso vamos a irnos desde la derecha hacia la izquierda listo? vamos 5, 6, 7, 8 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 listo?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 7, 8 Siguiente paso a desarrollar Vamos hacia la izquierda Después hacia la derecha 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Siguiente paso es el saltadito en el propio terreno. ¿Listo? Vamos. Derecho, izquierdo. Subo, paro. Izquierdo, derecho, subo paro, derecho, izquierdo, subo, paro, izquierdo, derecho, subo, paro, muy bien, sumamente fácil, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,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 en diferente posición, recuerde tomar en cuenta que la postura es igual, es necesario para un correcto baile. Igualmente, la fuerza que tú le metas y las ganas para practicar. Muy bien, bueno, después de esto, vamos a ejecutarlo todos los pasos de una forma constructiva, ¿no? Vamos a desarrollar los pasos paso por paso como deben realizar para después ponerle la música. Vamos, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.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 ocho 1 2 3 4 5 6 siete ocho 1 2 3 4 5 seis siete ocho 1 2 3 4 cinco seis siete ocho 1 2 3 4 5 seis siete ocho 1 2 1 2 3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 2 3 4 5 6 7 8 Muy bien. Espero que practiquen, mejoren sus pasos. Para el próximo video vamos a realizarlo con música.